Hola chiquillas y chiquillos, bienvenidos a un nuevo recopilatorio de Hunchodden Hoy, como la vez anterior, voy a tratar de um, clasificarlos por modo de momentos que pasaron Hubieron un par de doble kills ahí ¿Ah? que... No me refiero a que haya matado a dos en una misma jugada No, me refiero a otra cosa A Epic Dead nuevamente Que se, se, se asoman por el canal cada vez cada vez con más frecuencia Esas doble kills, esas donde... Tú atacas, te atacan, ambos mueren, Pero muy divertido además. Siempre da risa cuando el laga hace de las suyas. Y el juego no sabe a quién darle a la jugada. Bueno, sin más, lo, lo dejo con este recopilatorio. Que lo disfruten. Suscríbete si no estás suscrito. Dale like si te termina gustando este tipo de contenido. Y comenta. Una bala con está de la barca? ¿Te levanto? los <risa> dos, ¡Oh! ¿Está ¿Está Buena, buena. Cúrense, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está acá, encima mío. Ya, esquivando? yo le voy a decir dónde está. 360 ¡No hay nada! Hola. ¡Ah, sí, sí! ¡Está encima, está acá encima! ¡Muerto! Nice. Luis. Mira, voy yo y después voy esto, ¿vale? Ya, yeah, vamos ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Te dije! ¡Arriba, hasta arriba, hasta arriba! Se quito con tu topo, wey. Ya, mata al otro, mata otro. Ay, cosas tiradas por todos lados, wey. tu madre! Over the... Acércate a la puerta así, pegalo aquí tenemos que ir corriendo para allá güey. Espérate, ¿Te me voy a meter Me no, pero... voy a meter dentro del edificio eh? ya llegó ¿Cómo me pegaron? Está abierto Voy, voy ¿En aquí dentro Muerto uno. Estoy contigo al lado. Yo. Ah, pero van para allá, no saben que estamos acá. Es que eso por eso paré porque pensé que me habían escuchado. Flanqueamos, flanqueamos. Headshot a uno en la puerta. Veo que pueden atacarnos por sube Súbete, curo. Cúreme. No te creo. No tiene ballesta, sí si lo matáis. Ah, no te tiraste. Buena, no, no. buenísima, buena. manito no tengo cómo cubrirme aquí. Me están dando. Acabo de revelar mi posición. Mierda, me están atacando? aquí. Qué choco. Lo pararon, güey. Sí, sí, sí, pero la silla, la silla. ¿ahí te mira? Son dos nomás, son dos. Están los dos metidos adentro, ahí los dos metidos adentro. Uno a la izquierda, entra ahí la puerta y a la izquierda al toque, así. A vamos, la derecha, ¿entó? Ahí, ahí, ahí. <risa> Buena, bueno. Buena, bueno, el abajo el Te levanto, te levanto el toque. Tira no con Dispárenle, dispárenle cuando aparezca Están esperando los dos, uno en cada lado Están esperando el otro caído ¿Y dónde está el otro? ¿Por este lado? Están tanto? La balda que iba pasando hacia la derecha, tengan cuidado. Está arriba la... Ah, Está arriba del techo, techo, ahí está. Calma, calma, mira la dinamita que se va a comer este guachito. Si, sí, si, sí, verga, el techo, el techo, en la barca, pero. Ahí. Sí, sí, sí. Buena, buena. Oh, buena. Si, si. Estamos bienvenidos, cabrón.